En sus cabales, miles de millones se pierden Y niños sin leche y pañales la calle de España, el país No hay fallo en todo lo que nos falla Escuchen la voz de los dominicanos que gritan que vienen de España No somos zapatos, no nos pisen más que ningún corrupto toda la talla No somos zapatos, no nos pisen más que ningún corrupto toda la talla Y cuando de cara, con cara de cara pretenden robar y que nadie de la cara, que la sociedad se quede callada, canallas, ya basta de canallada, el país entero está dando la cara, y ustedes responden como y disparan, por reclamar como buen ciudadano la tierra, que todos queremos cuidarla, no vayan, nos rayan como un flacatán, no damos el poder para nada, al final todos podemos ser buenos, porque no elegimos, lo siento de cambiar, normal, sufro, al igual que mi nación, póngase claro, habla rebelión, voto por la paz no quiero confusión, sin ser yo lo veo cabrón, aquí los diputados se viven la vida, como si fuera la vida de Lebrón, y lo que habitamos, no podemos porque si no hay problema prisión Harto ya de la opresión Busquen una solución Mi gente quiere democracia Y ustedes no quieren vender comunión so, Mi gente quiere democracia Y ustedes no quieren vender comunión De verdad que yo no entiendo Cuando es que se va a acabar El país ya está puesto un zoológico Lógico solo ponemos animal Sin, sin honores ninguno Los sueldos van ganas de llorar Y si te retira por ser policía Comienza el temor de verdad Qué maldita realidad Se creen que son unos androides y no vende el sueño con su discurso, palabra de toile. Síndicos roban dinero y lo que lo apoyan, estás tú ahí, es eh, donde surge el problema. Pero si sí hacen los ciegos cuando ellos no quieren ver. Y creen que va a haber desarrollo, mintiéndole al barrio y haciendo su toyo. Haciendo campaña que valen millones y regalando apoyo. Si quieren, repito, pa'l que no yo, yo solo escribí lo que veo yo. Yo también represento el país. Amo mi patria, esto fue lo que me salió. Y creen que va a haber desarrollo, mintiéndole al barrio y haciendo su toyo. Haciendo campaña que valen millones y regalando apoyo. Si Quieren repito para que no yo. Yo solo escribí lo que veo yo. Yo también represento el país. Hago mi patria, Esto fue lo que me salió. Hey, ya tú sabes. Yo soy la rabia. La rabia. Estoy mundazo con decir normal la rabia oficial. La rabia, díselo. ¿Qué es lo que? Venimos con Tokio. Yo uh. a ver desarrollo metiéndole al barrio y haciendo su tocho. Hey. Haciendo campaña que valen millones, millones. pollo. ganando hey, eh. Hey. Está loco, no loco. Está loco. Ese está loco y yo lo provoco. Yo no desenfoco, no me tiren foto. Eh, yo voy para arriba como un piloto. Yo vengo de la flor del loto, mami. Yo te exploto. Está claro que escucho. Me quiere chupar el escroto, pero a mí no me importa. Quieren la torta, pero no me importa. Si no te importo, yo te la corto. de la red, ya que sabes que no marco la fe. Pero de que tú no puedes esto es en internet, en vivo, no te lo escribo, solo aquí te lo digo en vivo. Esto es nutritivo, lo escribo, esto es para lo que me escucha. Mucha, demasiado, demasiado. Mucho están lanzando, tan cansado. Yo estoy estaciado, aquí arrebatado. Con el pana, que he tratado de Llegamos a la muerte si tienes suerte. Tú sabes que para llegar aquí primero tienes que cruzar el puente. Aquí somos si no, los dementes, los dementes, los delincuentes. No me importa lo que tú digas porque aparecemos así, pues de repente como un fantasma. Como un cataplasma, a ti te mato de asma. Yo sé que luego dicen calma. Calma calma, calma, calma, calma, pero no hay calma, solamente voy a sacar el arma. Está claro que llegó el que te desarma. Luego me gritan, crees que calma, pero no hay. No voy a matar con las nalgas trae el display. Ey, tú sabes que seguimos aquí quitándole la corona hasta el rey. Hay muchos que hablan de algo, pero a la final todos son wey. wey. Saludo a mis panas en México. ¿Qué pasó, wey? wey por ley, tú sabes, no está siguiendo todo el mundo, tú sabes, aquí seguimos por ley, haciendo lo que hacemos, comiendo lo que comemos, siempre la estamos cosiendo, y ustedes lo están viendo, cómo seguimos creciendo, nunca bajamos, siempre entramos, la puerta abrimos, tú sabes que así con este flor no nutrimos, lo escribimos, solamente lo decimos, esto me sale en vivo, por eso es que están aquí, me estás lanzando, yo lo esquivo, es para esta de rosa, tú estás viendo estas letras, son puras prosas, me estamos salen aquí. de la mente hermosa, tú sabes, pues somos novedosas, esto es otra cosa, saludo a tu esposa, soy quien se la que de nuevo aquí lo destroza. No por... señor, no es No, no, no, no el a ahora, no. Nos fuimos en una. Versatilidad a mí me define, en ascenso que voy, ustedes están en decline. Un consejo, mejor llámenme para yo escribirle, tu pe tu pa donde quiera que prene un Jotin Ah, Me río para yo no decirle, mi muñeca estando abajo vale siete Richard Miles. Déjalo que hablen para no discutirle, cancelero del inframundo y más allá Te doy la mano hermano para que tú la apliques con el lápiz Y que ya no A mi lauta Monkey Y al otro cirujano Y tú tienes un Que desde aquí nosotros te apoyamos Representa, dale con la palma Deja la inquietud para que la música te llegue al alma Hay muchos que quieren que me caiga Y en bacanería Yo le tengo a acá le mando el calma bro Le el karma esto te llega al alma ¿Qué pasó mi gente? De media las palmas Tú sabes que estamos aquí No estamos en palmas ni palmeras Estamos aquí en tu alesfera. Estamos sonando ahora Pero demasiado bandera RD con Venezuela Seguimos en la nueva secuela, En la nueva y en la vieja escuela Duélale a quien le duela Vamos a pisarte como una suela Me vas a escuchar hasta tu abuela Hasta tu abuelo Voy a lanzar al suelo Es tan claro que donde me meta Yo me cuelo como el agua Yo soy la piraña A mí no me engaña No me vengan con esa miel de extraña yo estoy subiendo esta nota como en la montaña Esto me los quito como una lagaña oh. En la mañana fumando de la rama bien bacana Que paso pana con la marihuana oh, yeah. desde aquí está Nosotros la sembramos la distribuimos y tú la compras Tú sabes que tengo aquí, mira nadie me nombra Estoy siempre moviendo pero entre las sombras Cuidado, ya pasa en la sombra Cuando paso a esos payasos, no quiero yeah. no a... la ellos de no a... la Vamos a voy a sonar, yo un chispazo. Boom. Lo vemos negro, Mi gente, le llegaron al meneo. Este el flow, el jeque con la rabia. Esperen esa bomba. Esperen el bombazo. Venezuela. Arriba la bandera, negro siempre. Esto es pura arroz con habichuela. Arroz con habichuela.